Bueno, hoy estuve volviéndome loco con esto, que ahora estoy muy orgulloso. Eh, los dibujos me los carga internet. Es un juego, ¿no? Tipo, por ahora no hay muchos juegos, pero es, tengo la base del juego, que voy a contarlo en orden de, de problemas que tuve. Lo primero que hice fue que acá creé el, persona, el, el personaje todo re lindo y quería que se mueva. ¿No? Y que este eso es fácil, y que este área, que es él pero más chiquito por ahora, eh, que es donde puede atacar, cambie, ¿no? Tipo así, si yo apunto a la derecha, vaya a la derecha, si yo apunto a la izquierda, vaya a la izquierda, apunto arriba, vaya a la izquierda, arriba, y en diagonal también. Izquierda, de arriba, de, izquierda, derecha, arriba, abajo fue relativamente fácil, porque ya lo había hecho. <risa> y en diagonal, no. En diagonal me tomó, estuvo un rato hasta que logré entender cómo hacerlo suceder. Pero después la parte que pum pam pum pam más orgulloso de mí me pone es que me inventé un, un coso en el que me genera el mundo al azar. Yo ahora el el, mapa, el, el juego empieza y te crea este nivel inicial este, este primer mapa no te genera todo un mapa mundial pero tipo, te genera este cachito nada más ¿no? que es siempre el mismo. Por ahora. Después yo voy arriba ¿no? Y me creó otro mapa acá arriba. Otro en el que dice, bueno, fíjate que si acá a la derecha, a la izquierda, a la izquierda a la derecha, arriba y abajo había algo. Que tenga una entrada por la que, que, que pueda funcionar ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo venía de abajo, sí o sí tenía que tener una entrada por abajo. Pero no importa el resto. Si yo ahora voy a la derecha, por ejemplo. Bueno, me cago. Si yo voy arriba, por ejemplo. Y voy arriba de nuevo. ¿Me están cagando todos? Todo esto me lo está creando automático. Todo esto yo voy subiendo y elige al azar por eso que me está cagando. Porque yo quiero hacer algo, y quiero mostrar una cosa y no puedo. Eh... Bueno, acá pueden ver. Ahora el juego... o oh, Este es un bug que no puedo arreglar. Si ven, yo estoy acá, ¿no? Y este no tiene una puerta acá. No puedo pasar por acá, por la derecha. Si yo ahora voy al espacio que está a la derecha acá, cuando creo este, el, el de antes estaba acá, cuando creo este, dice, ok, necesito algo arriba, porque ven, porque arriba ya sé que hay un espacio, porque está este, y además necesito algo a la izquierda, sí o sí, porque a la izquierda también sé que hay un espacio, hay un problema, y es que el de la izquierda no aceptaba una puerta, bueno, eso es, eso no lo puedo arreglar todavía, ahora solo me echa, entro y dice, eh, eh, eh, eh, y me devuelve este, eh, que no es lo que quiero. Pero eso es un bug que no, todavía no, no entendí bien cómo arreglarlo, Estuvo un rato largo y no puedo. Estoy, estoy hace 6-7 horas en esto y no estoy pudiendo arreglar esto. Ven de nuevo acá. No estoy, no estoy pudiendo hacer que me acepte. Que... Lo intenté arreglar de, una de un par de formas y se rompía más. Pero nada, va creando el mundo al azar, yo voy caminando y lo va creando. Me gustaría agregar a futuro, bueno acá, acá se puede ver. Este, este acepta puerta arriba, entonces cuando yo vengo acá, y ahora creo el de acá, que era el de arriba de allá, sí o sí tiene puerta abajo y puerta a la izquierda, que es para volver a los dos lugares donde estaba antes. ¿Ven que, Ven De hecho si ven acá abajo dice cargar, porque está cargando un, un lugar en lugar de creándolo. Eh... Estuve un rato muy largo, pero estoy muy feliz y, y lo logré. Y a ver si encontramos, al parecer es más raro de lo que yo pensaba. Acá. Estos que tienen los enemigos, que son... Se parecen a mí, pero no son como yo. Si cuando me acerco, me, me siguen. Estoy re feliz primero de eso. Que te acercas y te siguen. Eh, eso me gustaría cambiarla a otras cosas, pero por ahora está bien. Te sigue, va más despacito, entonces puedes escapar. Un problema que tiene esto es que ahora... Ahí me está intentando atacar. No se ve, pero me está atacando. No se ve porque no tiene vida el personaje, el personaje todavía, pero... Me está atacando. En realidad sí tiene vida, pero la tengo súper super negativa ahora. Cuando... Yo ahora salgo de este cuarto y vuelvo a entrar, se resetea. Que eso es una cosa que yo no quiero. Porque si, por ejemplo, yo ahí, lo mato y salgo y vuelvo a entrar, revive. Eso es una cosa que quiero cambiar, todavía no hice. Pero nada, estoy referido, un rato largo con esto y se genera al azar el mundo, que es un flash. Excepto por ese bug, el resto anda, ¿entienden? tipo genera cuartos al azar de, de una opción. Hay algo que hice mal, estoy seguro. Porque las opciones que tiene, ¿no? Son todos cuerdos que tienen, o solo entra abajo, o entra abajo y entra derecha, o entra abajo, derecha, izquierda, o abajo, derecha, izquierda, arriba, o eh, abajo, izquierda, arriba, así, cosas así, ¿no? Bueno. Tengo entendido de memoria que deberían de ser 16 opciones, ¿no? De, de, de combinaciones de eso. Porque. Pero tengo 15. Y no sé cuál me falta. Ah, ya sé cuál me falta, y no me falta nada, son 15 y son 15 y está re bien, la que, me, la que pensé que me faltaba era una que no tiene ninguna salida, y esa no quiero, así que esa nunca la voy a usar, así que está, está re bien, por eso tengo 15, ok, Estuve un rato largo tratando en papel y dibujando y diciendo ¿y cómo es esto? y no entendía cómo andaba, nada, estuve en esto, estoy re feliz, eh, me tomó un rato, pero anda, y cada vez que cargas un mundo nuevo, te crea todo al azar de nuevo.